vean siempre uh, de buscar hacer un cambio cambien algo es decir seamos transformadores como bien lo dice el curso que tienen acá ustedes de nada sirve lanzar una empresa tradicional, Sí es muy bonito tener una florería, tener esto, pero piensen en la innovación ¿Qué puedo hacer con esa florería, de repente si hago la florería digital o hago paquetes de florería o hago, eh, no sé, un sistema que, que pueda diferenciarme de la competencia y que pueda ser yo único en Paraguay en funciones hacerlo, lánzense, no tengan miedo, innoven, prueben. Es la única vía para el éxito y el crecimiento.